Sí, para esas personas que hablan de más. Mi cabeza vuelta vueltada, no comprendo a las personas Se encuentran desesperados por saber cuál es mi nota Chismerío en las esquinas y la calle está que explota Te encuentras en una guerra donde gente se alborota Por motivos que no tienen ni base ni fundamento La rutina los tiene cerrados en esa jungla de cemento Babilones me quieren muerto, ellos no comprenden esto Solo quieren que te arrogante para que se hunda más mi lieto, Con envidias y putas mentiras, yo no entiendo su malicia Si quieren que los mencione en mis tema no sean maíz Repite mi grupo, mi clica, que con rimas explosita No entiendo la mente de algunos que se encuentran en la vía No entiendo la mente de algunos que no se encuentran en la vía bro. Ha renacido por los sueños que se han ido En lo profundo de mi mente Realizarlos no lo olvido Las cuestiones de la vida No entorpecen en mi salida Yo convierto lo macabro Lo que tú llamas vitaminas Y, y aunque a mí me hacen cadenas Seguiré rompiendo penas Nutritivo los mensajitos Que en el alma se almacenan Se convierten en buenos temas Para la mente en problemas Dominamos lo bueno lo malo Por las falencias del sistema Arrancando tu corazón Con los versos de todos sistemas Sigue buscando una razón Para que tu vida sea plena para que tu vida sea plena la